En las últimas horas se han viralizado 10 fotografías de un extraño y aterrador muñeco que aparentemente fue sacado del río Bravo. Muchas personas están espantadas en las redes sociales y no hay mucha información al respecto, pero hoy aquí en la exclusiva les traigo videos de ese suceso y además datos que ustedes no sabían.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 Así que los pobladores actuaron rápidamente. No esperaban encontrarse con que se trataba de un espantoso muñeco que al irlo desenvolviendo cada vez más, mostraba signos extraños y aterradores. Estas son las fotografías que se han estado compartiendo en redes sociales por lo macabro del descubrimiento. Sin embargo, hay algunos datos que no se saben. Es por eso que me comuniqué con César Buenrostro, colega de la investigación paranormal, ya que él fue el único que hace unos días subió videos inéditos de este suceso que no se han mostrado en redes sociales. César, te hablaba porque he estado viendo en redes sociales que se está compartiendo mucho la historia de un cuerpo encontrado en el río Bravo, es lo que señalan, y que este se trata de un muñeco muy extraño, un muñeco de ventríloco ¿Cómo fue que tú te enteraste de este caso? Como sabes, bueno igual que muchos de nosotros en que nos dedicamos, pues alguien vino y me dijo oye, eh, acaba de pasar esto en el pueblo, en San Antonio La Esperanza, en Morelos ahí se encontró esto me dice que un pastorcito iba caminando y de repente vio un obviamente pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas o Empezaron a ver que había un muñeco, bastante raro, parece ser como de ventílogo, pero traía una base, aparte traía una guitarra, creo que en las fotos que comparten no se ve siquiera que lo sacan del río o algo así. Exacto, porque tú tienes como tres videos diferentes, donde lo, donde lo queman, donde lo encuentran, lo desamarran, etcétera, ¿verdad? Sí, y aparte las fotos. ¿Qué estás entiendo, pinche <coughs> A ver, ¿qué vergas? ¿A ver, qué te sirve esto? ¿eh? acá, güey. Para que veas qué verga es. día No quería hacer nada hasta que no llegara el sacerdote a, a poner cartas en el asunto. ¿eh? ¿Cuándo fue que sucedió esto? Al menos, ¿cuál es la fecha que sabes? Que... Más o menos el 8 de febrero, porque fue la primera semana de, de febrero. Eh, y quien lo hizo, se molestó bastante por algo que pues, pudo haber hecho nada más tirándolo al, al río. Se acabó. viejo de ahí lo sacamos, sire. de ahí donde sacó, güey. ¿Eh? en inglés? La, la línea apunta más a que se trate de una especie de ritual. Más allá de todo esto, no hay todavía hay ningún responsable, ni se ha confirmado que realmente sea de algún tipo de alta brujería o de brujería básica. Exactamente, oye, ese es un dato importante: el de que traía una guitarra y una base, porque en las fotografías que están siendo virales en Facebook principalmente, no hay donde se le note que traía la guitarra y la base. Entonces ese es un detalle que se les ha estado pasando Porque no tienen los videos que tú tienes Los videos que tú subiste primero hace algunos días No se encuentran en redes sociales Tu material es único no, Te voy a mandar el, el, eh, el plano de, de Morelos El lugar donde fue encontrado y todo Y pues no sabía que lo estaban diciendo Que era el bravo, qué mal Que no investiguen y que se vayan nada más Con el tema del de presentacionalismo, ¿no? Listo César, muchas gracias por la entrevista. No, ¿de qué amigo? te mando, me mandas ahorita en WhatsApp el, el correo para mandarte inmediatamente todo. Pues Al rato me vine a jalar. si pues te lleva, jícama, pues ya, valiste madre. Ay, bueno, qué sí, sí. Dios, será maldición el de este santo, ¿eh? no eso mandó, eso es una maldición, jícama, si te, te llevas, Ya hay motivo, güey. Tú lo vas tío. a cagar, dijiste, Pablo. Un agua me... que... milquilla, me... dice el ogro. No sé, güey, qué de a que no no no, no, no, no, no, no, no, la a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dejo. No, No, si no es nada y muere. ¡Llévenselo! Ya no paran en una el ¡Quien quiera quitar, ahí está! le el taller, ¡Sí, ahí está! ¿Quítale la coña? ¿Quítale la la coña? la este wey para hacer como las fritas güey, pero es santo entonces este Ya Todos esta maldición sobre nosotros ya tomo la maldición ya fuera, fuera camisa ahora ya dan a y se para y corre bueno vas a para atrás, vale Uf. Uf. Güey, pero ¿por qué la pusieron está vendas ahí? El santo no, del pescador. Con el vilo, no, no sí. Agárrala con las manos, seguro. No tengas miedo. No tengas miedo, no ¿Pero para qué le van a si ¿Tú <risa> la ropa? No, pues a qué ver qué es? Es mano, ¿Qué mano güey? una mano de Gavilán. Sí, eso, sí no, ¿De se pusieron? De de un ¿ah? Como hemos visto en estas inéditas imágenes, el cuerpo fue sacado por los pobladores de aquella laguna que no es el río Bravo. Al ver que pudiera tratarse de un trabajo de magia negra, decidieron llamar al padre para que éste actuara contra las fuerzas del mal. Lo que se narra es que el muñeco lo intentaron quemar, pero este no se prendía, sino fue hasta una segunda ocasión en el que por fin pudieron quemarlo, para que la maldad que éste contenía no afectara a los pobladores. Aún quedan muchas preguntas sin respuestas, por ejemplo, el ¿Quién habrá hecho eso? ¿Por qué lo amarraron con tanto esmero? ¿Se tratará de un trabajo de brujería o el muñeco estaría poseído? ¿Por qué tenía una base y una guitarra? ¿O por qué lo lanzaron a un cuerpo de agua, donde se sabe bien que se quedaría ahí sin que hubiera una corriente que lo arrastrara? Sin duda es uno de los hechos más macabros en la historia del poblado de San Antonio La Esperanza, en Morelos. En conjunto con César Buenrostro, seguiré este caso de cerca por si existe nueva información sobre este misterioso caso. a ver el video de César Buenrostro que dejaré en la descripción de este video y suscríbanse a su canal ya que tiene muy buen material de lo paranormal y recuerden que este 29 y 1 de marzo nos vemos en Acapulco voy a ir a darles una conferencia nos vamos a tomar fotografías y vamos a hablar sobre muchos temas paranormales recuerden 29 de febrero y 1 de marzo aquí, aquí va a aparecer la imagen y también el 7 y 8 de marzo nos vemos en Guadalajara Así que allá nos vemos porque les voy a llevar muchos regalos. Mi nombre es Castro y por favor compartan este video para que muchas otras personas que estén compartiendo este, este tema, este caso en redes sociales, pues conozcan mucho más de lo que verdaderamente sucedió. Nos vemos en el siguiente video.